Tengo un pacto Yo te hablo de mi tierra Yerra. Que es mi madre santa Oye. A la que le rezo Cuando Oye. cae el alba Es la que me abriga Oye. La que canta y salta Oye. Mi corazón late mi corazón Cuando late. canta el alma Es la tierra guerrera Oye. Es la tierra mi negra Donde descansa mi mitad a mi abuela donde camino descalzo por los valles de la... Pero tengo un pacto. Yo te invito a vivirla, a pasar y cuidarla, a probar el del elqui, que te enamora y te atrapa, a comer comerlo marico, que te dejan adictos. Las mujeres del puerto, el varón y sus cerros, las letras de, de Neruda. La firma, pero no al contrato, mi pasaje de ida, pero tengo un pacto. Oye, si algún día me voy, te prometo negra que vuelvo a mi tierra. Salud, voy a tomar contigo, a buscarte de la mano y saber que